Y bueno, bueno chicos, acá estamos con otro video, si no me conocen me presento, yo soy Luis y bienvenidos sean a IBS Games. ¡Mamma mía! Y pues bueno, bueno chicos, este es uno de esos videos eh, para la gente que está iniciando en el juego, para la gente que todavía está dando sus primeros pasos, que está indecisa en si comprar esta arma o no. Pues nada, acá está la review para que ellos mismos vayan viendo qué tal está esta arma. Con no voy a dar mi opinión sobre esta arma porque quiero que ustedes mismos razonen, que ustedes mismos vean si les conviene o si no les conviene comprarla, si, les, si es una buena arma, si no es una buena arma, ustedes me dejarán los comentarios en los comentarios qué tal. ¿Qué tal está esta arma? ¿Cuál es su opinión de esta arma? Así que pues por eso no comentaré este tipo de videos. Solo para que ustedes vayan mirando. Y decidan si es buena o no. Y tranquilos que para los compis que ya llevan bastante tiempo jugando respawn y que no son, no es necesario para ustedes esta review pues nada eh, ya habrán videos para ustedes ya habrán más videos para ustedes así que tranquilos oye tranquilo viejo este solo es uno de esos videos que generalmente no hay muchas reviews no hay muchos gameplays de estas armas entonces los compis que hasta ahora están iniciando ni saben si es buena idea comprarlas o no, es solo para eso. Así que pues nada, eh, muchas gracias por ver este video. Eh, agradecerles por todo el apoyo que ha tenido este canal los últimos días, los últimos meses. Muchas gracias por estar ahí. Y pues nada, si les gustó el video denle un like, suscríbanse y todo eso porque he visto que muy poquitos se suscriben. ¿Por qué no se suscriben? O sea... Por favor, acá les voy a dejar otro video acá arriba por si sí, Para que vean más videos si este no les convence. Y si no les convence ese video, se ven otro. Y si a la tercera no es la vencida, pues ya que. No se suscriban. como si cosas pasaran. Y pues nada, eh, ya saben, si les gustó este video denle un like, suscríbanse, todo eso. Y nada, sin nada más que decir... Yo me despido y nos vemos, saludos a los viejos, saludos a todos y nos vemos hasta la próxima.